Terminamos la, la reunión paritaria, eh, hubo un trabajo previo a la realización de esta instancia que tuvo que ver con, con labor en la comisión técnica, con buscar referencias a los efectos salariales y también lógicamente por parte de la, de la ministra y de los funcionarios del Ministerio de Educación y los representantes de los gremios en lo que tiene que ver con, con condiciones de trabajo, con, con cuestiones que hacen a lo académico. Eh, adelantábamos hoy a la mañana que en términos globales eh, la provincia hace una, una única propuesta. En el caso particular del, del sector docente, tiene un componente nacional que impacta porcentualmente eh, y eleva lo previsto por la provincia, unos, unos puntos más. Eh, en promedio, digamos, podríamos estar hablando que hay cuatro o cinco puntos adicionales en virtud de lo que aporta Nación al salario docente. Y de manera tal que, que en este momento, eh, esperando la, la respuesta que puedan ir eh, brindando cada uno de los, de los sindicatos... Eh, respecto del, del ofrecimiento. Me parece que en términos generales eh, se trabajó con, con la idea de, de preservar eh, el poder adquisitivo del salario en un contexto en el cual eh, la inflación en la Argentina es alta. Eh, esperamos, mañana vamos a conocer los índices, que esta que esta curva se empiece a quebrar. Decir que, que no conocíamos estos índices inflacionarios eh, desde la parte anterior a la convertibilidad, de forma tal que, que particularmente durante este año hubo un trabajo en la provincia y en los gremios en general eh, muy arduo en todo lo que tuvo que ver con la, con la negociación. ¿no? Le agregamos para los docentes una mejora sustantiva en los salarios de los directivos y supervisores, que eran salarios que venían retrasados de alguna manera, estamos proponiendo cuatro cuotas de 23,75% sobre el complemento jerárquico que se van a pagar en enero, marzo, mayo y julio y que importa un beneficio significativo en la recomposición de la relación entre los cargos jerarquizados y los cargos de base.